Se presentaron ante el comando noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad, los propietarios de una finca ubicada en la vía férrea de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Denunciaron la situación que viven ante los constantes robos en la zona. Entonces, cuando yo voy a la finca, voy a entrar y salgo de la casa, que voy a entrar, veo dos puestas, las puertas abiertas de la seca. Le pregunto a Emite ¿y esta puerta abierta? ¿Usted que la abrió? Me dice, no, no sé si fui yo Entonces, cuando hago así, digo, pues esta puerta está abierta Voy a, a salir, para entrar a la finca Cuando voy a entrar a la finca, que hago así Hay uno tendido allá, a boca abajo, entre Chaco y el Digo yo, viste, que hay un muerto, que hay un muerto Aquí hay un muerto, hay dijo, a boca abajo, aquí hay un muerto Cuando, cuando yo dije un muerto, salió huyendo Digo, no, son dos ladrones, son dos ladrones Van huyendo para acá, huyendo, huyendo, la copeta Y cuando le caímos atrás el grupo de gente se agarró uno para allá y lo soltaron. Dice que tú pie cabras cargado. Me iban a saltar a mí, me iban a llevar todo lo que tengo, todo lo que yo tengo allí en la finca. ¿Eh? Eh, está ubicada en los rulos abajo. En los rulos abajo, vía férrea. Advierten que en numerosas ocasiones han sido víctimas de robo, por lo que hacen un llamado a la institución del orden a prestar atención a la situación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.